Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 334. Hoy reclamo los regalos que el perdón otorga. No esperaré ni un solo día más para encontrar los tesoros que mi padre me ofrece. Todas las ilusiones son vanas. Y los sueños desaparecen, incluso a medida que se van tejiendo con pensamientos basados en percepciones falsas. No dejes que hoy vuelva a aceptar regalos tan míseros. La voz de Dios les ofrece su paz a todos los que escuchan y eligen seguirlo. Esto es lo que elijo hoy y así voy en busca de los tesoros que Dios me ha dado. Busco solo lo eterno, pues tu hijo no podría sentirse satisfecho con menos de eso. ¿Qué otra cosa, entonces, podría brindarle solaz, sino lo que tú le ofreces a su desconcertada mente, y a su atemorizado corazón a fin de proporcionarle certeza y traerle paz? Hoy quiero contemplar a mi hermano sin mancha alguna de pecado en él. Eso es lo que tu voluntad dispone que yo haga, pues así es como podré contemplar mi propia impecabilidad. Hoy reclamo los regalos que el perdón otorga. Amén.